¡Colapso! ¡No que te arrepientas por enfrentarme! ¡Desaparece! ¡Sobros! ¡Sobros! ¡Sobros! Pulverizar ¡Sobros! Sangriento. ¡Asesinato! ¡Incapullo! ¡Tu arma me da ¡Destello! ¡Escudo etéreo! En nombre de la justicia, he venido a entregar tu castigo No vacilaré en mi decisión, eres una escoria deprimente Tu sangre apagará mi sed